Hola, hola. Voy a acomodarme un poquito. A ver, a ver, a ver. Buenas tardes. Vamos a ver. Son las cuatro y media. Estoy en vivo ahí las veo, ahí las veo, hola, hola, buenas tardes, vamos a ver quién entra por aquí, quién me acompaña, vamos a terminar el algún ya, hola, hola, a ver a quién veo, veo a Claudia, Claudita, ahí está Claudita, Evelyn... Hola, buenas tardes, Carlita, Carla Olano, Isabelita, hola, esperando la primera fila, Isaísa, Isa, esperando la primera fila. Javi, Javi, Javi Yasmin, desde la Serena, desde la Serena ya se acabó la lluvia y hace un frío del terror. Ay, sí, qué terrible, ¿no? Chicas, ya saben... Lo de siempre a compartir para poder llegar a más personas y me ayuden a seguir creciendo. Yo comparto con ustedes con mucho cariño lo que hago y eh, eh, lo único que pido es que ustedes también compartan mi transmisión para cada vez ser más. ¿Qué les parece? ¿Ya? A ver, ¿todo se está viendo bien? ¿Se escucha bien? ¿Se escucha bien? Eso también es importante, saber que escuchan bien. Mi celular también está por aquí para leerlas. Hola, Tania. ¿Cómo estás, Tania? Bienvenida. Delfina desde Montreal. ¡Qué lindo! Así es. Yo me voy a dar cuenta que ustedes comparten porque sale distribuidor de contenido, así como Elena. Elena Evelyn. Eh, bueno, Evelyn sale de fan destacado. Uy, verdad, me han hecho acordar. Tengo que hacer mi... Mi sorteo de fan destacada. Cómo me olvido. Así que todas a compartir para poder ser más. Ya vamos a terminar el álbumcito. Yo quiero hacer algunos experimentos aquí con el embossing power. El embossing power con este, este del Indies que le compré a mi amiga eh, Scrapbook Dreams. Le compré estos del Indies y hasta ahora no los he usado. Así que con ustedes voy a hacer mi prueba. Si sale mal no importa porque estamos probando, ¿no? ¿Ya? Compartido. Gracias, Cintia Elena. Muchas gracias, chicas. Bien. ¿Cómo nos quedamos? Aquí están las cositas que voy a meterle al shaker. ¿Ya? Eso lo vamos a hacer después. Primero vamos a pegar las paginitas. Pero antes de pegar las páginas, quiero embosarlas un poquito, ¿no? Quiero distresarlas. Esa es la palabra. Quiero distresarlas. Así que vamos a distresarlas un poquito. Yo tengo este de distrés que vienen cuatro colores juntos, viene uno gris, uno medio camello, un marroncito y uno negro, casi nunca lo uso de verdad, más uso mis otras tintas, así que ahora voy a usar con ustedes esta de aquí, ¿No? Acuérdense que las tintas también se secan, entonces si no las usan, se, se secan y ya no sirven, ¿No? Compartido, muchas gracias. Hola Carolina, hola desde Río Negro, Argentina. Hola Nice, ¿cómo están? Para todas las que están ingresando recién, este albuncito lo hicimos ayer. Ayer hicimos toda la estructura, todavía no hemos pegado. Toda la estructura hemos hecho ayer. Yo ya he más o menos dispuesto cómo va a ir las páginas, pero todas las nuevas que recién están entrando van a poder encontrar eh, la estructura en un video anterior. Justo el video anterior van a poder ver la estructura que hemos hecho súper fácil, ¿ya? Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pegar las páginas de adentro y hacer la portadita, ¿ya? Para todas las, las chicas que están llegando nuevecitas. Hola, hola, compartido. Hola, cari buenas tardes. ¿Dónde has comprado tus tuerquitas? ¡Ah, mis tuerquitas! Miren, la verdad que estas tuerquitas yo las traje hace mucho tiempo. Me traje una bolsita enterita de tuerquitas, pero un montón de tuerquitas, un montón, y, y por eso no he necesitado comprar más, y tengo una cajita, les voy a enseñar, aquí tengo todas mis cositas de metal, todas las cositas de metal, y miren, acá tengo un montón de tuerquitas, ven, Ahora les voy a enseñar algo que he comprado. Eh, que por ahí de repente tiene el Lida y Oshira. No lo he visto. Ahí tengo todas mis cositas de, de metal. ¿Ya? Normalmente eh, o me, me traigo de, de China o me he traído en mis viajes, ¿no? He, tra he traído un montón. Estas son las que vamos a utilizar. ¿Ya? Hola, hola, buenas tardes. Hola, mis cari. Hola, saludos desde Ica. Hola, María Elena compartidos, Aida, Sheila, hola, hola, hola chicas, ¿cómo están? Y miren, encontré también estos esquineros, encontré estos esquineros que podrían ir muy bien con las tuerquitas, ¿no? Que vamos a hacer acá una decoración. Pero ahora les enseño también, antes de empezar, les voy a enseñar lo último que me he comprado, antes de empezar, ¿ya? Eh, de Lida Yoshira. Recién me llegó este paquetito y tiene mucho que ver con todas estas cositas de, de metal. Ahí está, ahí está la, la boleta, por si me quieren preguntar cuánto me costó. Y miren todas las cositas que compré antes de, de empezar a hacer el albincito, ¿ya? Este me encantó, este paquetito de puros esquineros, miren. Miren los esquineros de todos los tamaños y todos los colores. Hola, hola, hola, buenas tardes, mi cari Vilmita, no sé sí, si está la Vilmita por ahí, hola, qué bueno tener compañía en, es, es, en esta tarde fría, debe querer decir Malena, claro que sí, bienvenida, pero eso sí les digo, si hay temblor como el de ayer, yo me mando mudar. yo no las voy a dejar aquí, ni les voy a decir calma, tranquilas, no se preocupen, ya va a pasar, yo salgo disparada por si acaso, ¿ah? yo sí soy súper nerviosa, en mí no van a conseguir tranquilidad ni nada, yo me mando mudar por si acaso, ayer ha sido horrible, de verdad, creo que hasta ahorita tengo este el dolor de cabeza de, del estrés de ayer, no pude dormir, ah, qué terrible, de verdad, lo de ayer, a todas las, las peruanas, ¿ah? porque hay mucha gente de fuera, pero todos eh, los que vivimos acá en Lima hemos tenido un temblor de, de 6 grados, yo creo que ha sido más, pero bueno, y ha sido súper fuerte, ha sido terrible. Y sé de algunas compañeras que han estado en vivo en esos momentos, y bueno, han mantenido la calma, se han ido, y han, han ido pues con su familia, todo y luego han vuelto, pero yo sí les digo que yo sí grito, me mando, un... me voy. No me van a tener aquí dándoles calma, por si acaso les voy diciendo. Disculpa, ¿cuáles son las ventajas de ser fan destacado? Gracias. Aurea Sosa, las ventajas de ser fan destacado es que yo todos los fines de mes les eh, hago un sorteito. Trabajamos un sorteito para todas las que son fans destacadas, por eso tienen que siempre compartir, comentar mis publicaciones, ¿Ya? Mis podría dar para poder comprar esos... Mis podría dar para poder comprar... El dato sí, ahorita les doy el dato. Hola, hola, buenas tardes mis Karina. Bueno, en algún momento seré su alumna para aprender a hacer flores hermosas como lo hace usted. Gracias Miriam, cuando quieran. Hola, María Melgar, ¿cómo estás? Namie chatarra. Namie chatarra. Corra, pero deje su celular grabando para ver cómo tiembla la mesa. Ya, está bien. Ya, a ver, miren, es Namie Yoshira. Namie Yoshira es esta chica a la que yo ahora le estoy comprando. Namie Yoshira, así es. Perdón, Namie Scrap, así se llama. Pero ella se llama Namie Yoshira, ¿ya? Por ejemplo, la cajita esta... Esta de aquí, de esquineros, me costó, esquineros, 35 soles. Kit de esquineros, dice, ya ven, 35 soles, y miren cuántas vienen, ¿ven? Una maravilla y de todos los col colores. Namie Scrap, por si acaso, ahí está. Namie Scrap, miren, me mandó esto de regalito, pero qué bonitos todos los esquineros, me he quedado enamorada de los esquineros. Todos los colores. Eh, la entiendo, Puerto Rico, llevo más de un año de temblor. Ay, sí, qué terrible. Sí, estuvo muy fuerte el temblor. Oh, sí, muy fuerte. Ahí está, miren qué bonitos los colores: gol, plateado, dorado, grandes, chiquitos. Así le compré a Namie y Oshira, si no me equivoco, porque acá está, dice kit de esquineros chicos y grandes. 35 soles, me parece súper, viene con la cajita, ¿no? Luego le compré, le compré, le compré, para las que les gustan estas cositas de metales, le compré esta, este kit, eh, aquí está, de cadenitas, de bolitas, que usamos bastante para los lomitos, también todos con y Yoshira. Eh, qué linda cajita organizadora, sí, está súper linda, ya, para las que les gusta, uh, para poner a las esquinas de nuestros álbumes, luego estas eh, cadenitas de cuentitas de bolitas que le dice cadena bolita, esta sí costó 41 soles, acá lo estoy viendo, eh, pero miren cuántas vienen y de todos los colores, súper linda. Normalmente yo esto me lo compro por Aliexpress Pero ya no estoy comprando últimamente por Aliexpress Porque estuve viendo que este, mucha gente se estaba quejando Que no estaban llegando las cositas Entonces, como sé que a mí también lo tiene Ya, ¿qué más? Les enseño ya Antes de, de seguir con el albuncito Además, le compré estas cerraduras que me encantan Estas de aquí estos son tipos, tipo ganchitos para cerrar las puertitas, ¿no? Estos ganchitos se pueden poner aquí en las tapitas, ¿no? Por ejemplo, hemos pegado aquí y uno de estos ganchitos, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo. ¡Hola, hola! ¡Hola, Cristín! ¡Ahí está Cristín! ¡Hola, Lila! ¿Cómo están? Les enseño cómo sirve, eh, para qué sirven este, este tipo de, de piecitas, ¿no? Miren, agarramos uno de ellos. Si quieren podemos este, utilizar uno, ¿no? Uno de ellos y colocarlo aquí para que agarre la puertita. ¿Lo ven? ¿No? Puede ser aquí, en una esquinita, aquí o arriba. Ah, vamos a usar uno, ¿ya? Estos son eh, lo que le he comprado a... Vamos a usar dos, ¿ya? A ver... Ahí están, son de metal y vienen de colores. Vamos a sacar dos y, y dos, eh, dos eyelets, ¿no? Vamos a sacar. Mira, viene con sus eyelets. Vamos a ponerle estos azules, creo. Los azulitos. Azul, azul, ya Ya, esto les voy a Les voy a mostrar, ahora vamos a poner uno No pensaba ponerle, pero vamos a probar Ya, ya que lo estoy sacando Ahí están, estos son unos ganchitos Que me encanta poner ahí en las cuartitas Mis, ¿en qué tienda Compró estas cositas lindas? Namie Scrap, ahí está Namie Scrap Ya, de Lida Oshira. Scrapbook y manualidades ya, esto es un regalito que me han mandado, por eso me lo ha eh, grapado en la boleta. Miren, vienen de colorcitos y vienen también, pueden comprar ustedes blancos y, y transparentes. ¿Los ven? Me encantan esos accesorios, están lindos. Haré mis compras. Sí, vayan a hacer sus compras a Lida y Oshira. Ya, y además, ¿qué más les quería enseñar? Por acá estaba atrás, acá. Esto es todo lo que le he comprado. Debes seguir la página, darle me gusta y lo primordial, reaccionar a los posteos. Así es, exacto, Oferti festi. Miren estos de aquí, estos jaladores. Me encantan todas estas cositas de metal, de verdad, me encantan. Me encantan. Voy a abrir con ustedes. Eh, para las que hagan cartonaje, las que hagan eh, cajitas, ¿no? Miren este de acá. Miren, lo ven. Súper lindo y viene con sus con sus ailecitos para que lo cojan cada lado. ¿Ven? Con sus ailes, Acá me parece que vienen seis. Súper lindo. Luego le he comprado estas cebillitas como bisagritas. Todo lo voy a poner en mi caja de, de metal. En mis cositas de metal. Hola, buenas tardes, bienvenidas. Les estoy enseñando, antes de empezar a, a terminar el álbum, les estoy enseñando las cositas que le he comprado a Lida y Oshira. Ya miren estas. Son como bisagritas, ¿lo ven? Ahí, bisagritas. Y viene con sus... Con sus... Ah, eh, con, con sus bracitos, ¿ven? Ella tiene en dorado, en plateado, en cobre. Tú ya le pides lo, el color que tú quieras. Ahí está. Bisagritas. Que también pueden servir para puertitas, ¿no? ¿Qué más? Ah, y estos me encantaron, ¿ya? Estos ya los estaba abriendo. Miren, para hacer estas tipo correitas. A ver, a ver. Doraditas le pedí. Para hacer ese tipo correas. Para agarrar en los álbumes. Ahí está. Y vienen con estos ganchitos que le voy a preguntar. Porque no sé si va... Voy a poder... Pero aquí es, aquí es. Aquí viene así. Ya, no sé si voy a poder hacerlo con la cropa O tengo que tener otro, otra herramienta. Miren, chiquitos. Y le compré un par de grandes. Como para hacer este, las correitas, ¿no? De los tipo carteras. Así que uno hace en cartulina. Esto no sé cómo lo voy a, a colocar, así que voy a investigar antes. Pero están súper lindos, miren. Qué bonito. Hola, buenas tardes. Ahí está Vilmita. Hola, buenas tardes, chicas. Estaba enseñándoles lo que me había llegado de Lida Yoshira. Lida Yoshira. De ella le he comprado estas cositas, ¿ya? Me encantan estos accesorios de metal. Miren este grandecito. Como les digo, tengo que averiguar. Para, este, cómo lo voy a colocar Porque me, a mí me parece que con la ahí No se puede Y tengo otro aparato aparato Tengo otro aparato Para colocar, este, botones De repente, ese me sirve, ¿no? Miren, miren este Grandecito Ahí está Generalmente esto es para Cartonaje o, o Para hacer estas carteritas que hacemos Nosotras, ¿no? Estos álbumes Tipo cartera Ahí está, Namie, Namie Scrap, Namie es, es chatarra, sale, Namie Scrap, sí, Namie Scrap es quien vende todas estas cositas, por si acaso, ya, bien, voy a guardar para trabajar, empezar a trabajar, y me mandó de regalo, miren esto, me mandó de regalo estas como correitas de cuero, y unos bichitos ahí, están bonitos, ahí me lo engrapo de regalo, ya, entonces, ya saben, con ella pueden, eh, pueden acercarse a comprarle estos detallitos. Ya, voy a dejarlo a un costado porque no me fastidie. Y vamos a trabajar. Ya, voy a dejarlo acá. Lindos, ¿no? Eh, y yo justo tenía unos, tenía estos de acá, pero son bien gorditos. Así que yo creo que voy a utilizar... No, no, sí, esos dos. Ya, ahora sí Ella es Namie Yoshira Ya, ahora sí vamos a avanzar Con nuestro alboncito. Ya, les dije que este iba a ser La portada Así que esta la vamos a colocar acá Hola, hola, buenas tardes A ver, me ayudan a compartir por favor eh, Voy a hacerle Un poquito de distress marrón Este colorcito voy a usar Este marroncito ¿Ya? Para darle un bordecito, una sombra que queda muy bonito en nuestros proyectos. ¿Ya? Ahorita les enseño, ahí queda en blanco y cuando le hacen su distrés, miren qué bonito queda. ¿Ven? Le da como una sombrita a todo alrededor, ¿no? Vamos a hacer una sombrita así a todo alrededor. Lo ponemos echado, así creo, echadito. Así lo vamos a poner, ¿ya? Hola, hola, buenas tardes, ¿cómo están? Vamos a terminar el albuncito, ¿ya? Esta va a ser mi portada. Esta va a ser mi portada. Acuérdense que estoy trabajando este albuncito que empezamos el día de ayer. El día de ayer lo empezamos y ahora lo vamos a terminar. Voy a colocar primero la portada. Uy, ahí para que lo vean. Ahí está, ¿ya? Esa es la portada. Vamos por aquí, a todas les voy a hacer un, peda un poquito de distress, le vamos a echar un poquito de distress. Esta va a venir acá. Si ustedes quieren hacer un álbum en donde tienen que cerrarlo con alguna cinta o algo, este sería el momento para colocar para colocar la cinta en este momento. Ya, no después, porque si no se olvida. Ya, vamos a poner este, que está lindo. Vamos a distresar. No suelo mucho distresar mis, mis álbumes, pero sí se ven bonitos distresados. tiene una sombrita Especial. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? ¿Me ayudan a compartir? Por favor, quiero que todas salgan como distribuidoras de contenido. Ahí está, ¿ven? Y este vamos a colocarlo aquí. Miren, el papel, que justo es de 20 por 20 o de 6 x 6 pulgadas, da exacto, o sea, todas sus colecciones que tengan de 6 x 6 o de 20 x 20 centímetros, le va a dar exacto a este albuncito que les estoy enseñando a hacer. ¿Ya? Ahí está. Aquí pueden hacer un bolsillito. ¡Uy! Todo lo que le pueden hacer, ¿no? Yo les estoy enseñando algo bien sencillo. ¿Ya? Esta va a venir acá, ¿Ok? ¿Se acuerdan que les dije que cada una de las de diseño iba a colocar acá? No, al final dije, no, voy a cortar algunas de diseño para que vayan en las puertas. Entonces, por ejemplo, aquí voy a colocar este. Vamos a distresar primero todo y vamos a ponerle uno de los, de los ganchitos, ¿ya? Para que vean cómo funcionan los ganchitos. Podemos ponerle ganchito, podemos ponerle eh, imán, Buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidas. Ya si destresamos, uno, distresamos todos, ¿no? Pueden hacerle una esquinita aquí también con uno de los... Vamos a hacerle una esquinita para darle un detallito, ¿no? A ver cuál croppadail vamos a usar. Este. Ya, por ejemplo. De las cuchumiel que podemos tener. Podemos agarrar. Y hacerle una esquinita aquí a la tapita, ¿no? Ahí. Y esta esquinita aquí. Ahí está. Y a esta también le damos su esquinita. Hacemos el corte. Hola, buenas tardes, chicas. Y miren, da perfecto. ¿Ven? ¿Se ven el detalle de la esquinita? Estas de aquí son cardstock que he cortado. Aquí se van a dar más cuenta del, del sombreado. Hola, oh, hermoso su trabajo. Gra Gracias, Silvita. ¿Cómo estás? Estamos distresando un poquito. Gracias por ayudarme a compartir. Compartan, compartan, compartan. En grupos, en, en en público, eso me ayuda un montón. Ya, este va a ir aquí, ¿ya? Y este va a venir acá. Pero hemos dicho que vamos a ponerle un ganchito, que es este de aquí, ¿no? Entonces, se lo podemos poner acá, por ejemplo, ¿ya? Para que agarre, para que agarre la, la puertita. Entonces, si nosotros ya sabemos a dónde va a ir exactamente esto, va a pegar este de una vez porque este no tiene nada que ver aquí. Vamos a pegarlo, ¿no? Para que no nos fastidie Hola, hola, chicas. Estamos avanzando el algúncito de papá. Una colección chiquita nomás, de 6x6. Ya, ahora sí, como ya sabemos a dónde va a ir esta cartulina de abajo, vamos a marcar con un lapicito. Vamos a colocar el ganchito. Voy a bajar un poquito ahí para que vean, para que lo vean mejor. Ya. Ahí voy a dejar el ganchito y le hago el puntito ahí. Ahí, ahí está. Una vez que ya sé a dónde va a ir... Con con florzón. A ver. Le vamos a hacer el huequito. Ahí ponemos el ganchito y el brazo. En este caso me han venido estos brazos, Ahí. Hola, Ceci, ¿cómo estás? Bienvenida. Ya les he dicho que yo no voy a ser tan este, tan digna. Yo sí me mando a mudar si hay temblor, por si acaso. Ya les voy diciendo. Ya, entonces este ganchito se coge ahí y ya no se va a mover la, la puertita. ¿no? Pueden poner dos, uno por aquí otro por aquí, pero yo creo que con este es suficiente. ¿Lo ven? Ese es el detallito de ese ganchito. Ya, una vez que ya está... Ahí ahora sí lo pegamos. Hola, bienvenidas. Bienvenidas. Bienvenidas a todas. Estamos haciendo un albuncito. Un albuncito bonito. Facilito. La primera parte la hicimos ayer. Toda la estructura la hicimos ayer. Y hoy día estamos haciendo ya la parte de... Adentro Ahí Y el ganchito se coge Y ya está, cogió la página A ver. Yo ya te vi en un temblor Una noche en vivo hace más de un año Ah, claro que sí, con la Con la ¿Cómo se llama? La beca, pues Ah, con la beca, sí, y la beca Un temple, la beca ¡Oh! Y en cambio yo, yo me quería morir. No, yo sí grito, hago escándalo. No, no. Mis hijos ya saben. Ya. Y mis hijos son súper tranquilos. ¿no? Ya, ahí está. Seguimos. Así que imagínense. Imagínenselo nomás. Imagínense. Sí, con Bequita fue el año pasado. Estaba dando una clase en la academia y Bequita, que estaba en eh, me parece que estaba donde Mabel, me dice, Cari, me voy de frente para tu casa. Ya le dije, no hay problema. Y se vino para acá y acá estaba dictando ella, ¿no? Ella estaba dictando y yo la estaba acompañando. Y en eso empieza el temblosote. ¡Ay, ¡Oh, Dios mío, qué terrible! ¡Qué terrible! Ya acá le voy a poner imán, por ejemplo. ¿Ya? Acá le voy a poner imán, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Agarro mis imanes. Ahí les estoy enseñando cómo hago mis puertitas. Sí, me acuerdo clarito, clarito me acuerdo. Bien, pongo el imán. Le pongo un pedacito de cinta escocha ahí. Cierro. Tiro el otro imán. Ahí lo tiro. Ahí. Y le pongo la cinta. Y ya está la puerta con el imán. Así de fácil es. De fácil y de sencillo. Ahí. ¿Ven? Ya. Generalmente puede ser un poquito más acá. Como que la puerta se cierra. Mejor lo vamos a poner un poquito más, más pegadito al... Sí, sí se acuerda la... Ahí. A ver, a ver... Sí, ese es un recuerdo que, pucha, nunca me voy a olvidar. <risa> ahí está, miren, solito se jala, ¿ven? Ya. Entonces ahí ya lo tengo más pegadito para la puerta. Ya, este va a venir acá. Por eso primero ponen los imanes y después ponen la papelería. Y este viene acá. Hola. Sí, de lo más tranquila y tú ya querías tirarte por la ventana. Ah, sí se acuerdan. Sí, por si acaso hacía. Si ¿sí? ahorita hay temblor como ayer, yo sí me mando mudar. No les voy a decir tranquilas. Ayer veía a la pobre Ceci. Decía, pobrecita la Ceci, pero la Ceci digna. Digna la Ceci. Ya está, bien distresadito para que se vea un, una base y la vamos a colocar acá. Hola, buenas tardes, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Quién está haciendo llamada grupal? ¿Quién está haciendo llamada grupal? No las siguen a la Miscari, porque pues no las siguen. Por eso están haciendo llamadas grupales, porque no están viendo que está eh, en vivo. No están viendo, por eso no las siguen. Eso se, se dicen mis amigas y hacen llamadas grupales hasta ahora que estoy en vivo. Ya, ahí. ¿Ya? Buenas tardes, buenas tardes. Aquí nos vamos a distres, distresar desestresar un ratito para no pensar en esos temblores horribles que nos están moviendo aquí a los limeños el de ayer con Caribui fue feo yo no estaba ahí comía en casa como loca diciendo temblor <risa> no yo no la estaba viendo a la Caribui, la estaba viendo a la Ceci, después he visto el video de la cariwi ahí está y este de acá, estos que han sobrado, los sobrantitos, podemos ponerlos aquí, ¿no? De decoración. Ahí. ¿Ven? Y distresaditos también. ¿No ven que he tenido que cortar para las páginas de acá? Entonces, eh, me han quedado tiritas y esas tiritas me van a ayudar a decorar. Para que no quede así tan blanco, ¿no? Y este lo vamos a poner acá. Uh -huh. Vamos a ver. A ver, de esas 73 personas que están viendo en este momento, ¿quién va a hacer el albuncito o quién ya está haciendo el albuncito? A ver, dígame. Hola, Mercy, ¿cómo estás? Ya, ahí está. ¿Ven? Dos formas de cerrar, con el ganchito, ¿no? Y con un imán. Súper fácil. Súper fácil. Ya, vamos por el otro. A este también le vamos a distresar un poquito. Aunque es marrón, pareciera que no se nota. Este es, este es Carstock, ¿ya? Sí, sí se nota cuando es eh, la parte de adelante y la parte de atrás. Ahí está. Y a este sí le hemos puesto de diseño. Y como a este le hemos... Eh, eh, le hemos hecho una esquinita. Aquí también le vamos a cortar la esquinita. Ay, a este no le cortamos, ¿no? Ya no importa. A uno sí, a otro no. Este es un cortecito bien chévere también. Buenas tardes. Primera vez que la veo y parece fácil. Gladys, es facilito, súper fácil, es fácil, anímate. Anímate a hacer tu albumcito. Van a poder ver la primera parte en el video anterior, ¿ya? Ahí está, el mancito. A veces me dicen, Cari, no me sale lo del imán. Es súper fácil lo del imán. Ahí nomás. A ver. Ahí colocan el imán. Lo pegan con la cinta. Y luego el que sigue, lo dejan ahí tirar. Lo tiran. Y se va a enganchar. Y ya está. Es facilito. Ahí se cierra. Muy bien. Este viene acá. ¿Quién lo está haciendo entonces conmigo? A ver. a haber sorteo, ¿ah? Sorteito va a ver, para todas las que hagan este alguncito. Puede ser de papá o puede ser del, del tema que ustedes quieran. Súper fácil. Hola, Daphne. Buenas tardes. ¿Qué dice el temblor, Daphne? En chimbote no se sintió, ¿no? Aquí sí se sintió horrible. Horrible. Yo tenía una taza de té en mi mesa de noche. Que no había tomado porque estaba calientita. Y se movía la taza horrible. Horrible, horrible, horrible. Ya está. Muy bien. Son, ¿cuántas páginas son? Son tres, creo cuatro, ¿no? Son cuatro páginas. Ahí está. Horrible, horrible. Horrible, horripilante. Hola, buenas tardes, saludos desde Arequipa. Uy, los arequipeños están tan acostumbrados a los temblores, ¿no, Claudia? Pero para mí, este temblor de ayer ha sido el más fuerte que he sentido de toda mi vida. De toda mi vida. ¿Cuántos años tengo? ¿Cuántos años tengo? 46. De mis 46 años, este es el más fuerte que he sentido. Y eso que he vivido en Arequipa cinco años, ¿ah? ¿eh? Y también eran fuertecitos los temblores de Arequipa. Pero este, o oh, será porque vivo en el vivo en el sexto piso, pero como tengo un duplex, mi cuarto está en el séptimo piso. Ya está. Vamos a ponerle otro ailecito de estos. Ailecito, otro ganchito. Vamos a colocar acá este. ¿Ya? Buenas tardes, muy fuerte. Leven chimbote esta silvita. Ah, en Chimbote Leve. Por supuestation. Sí, pues. Por supuestation. Temblores ahí en Arequipa son, pues, diarios. No pasa nada. No les pasa nada. Hay algunos que también los asustan. Sí, yo sé, yo sé. Sí, yo viviendo en Arequipa tantos años, yo me asustaba. Igual, con todos. Ya está. A este hemos dicho que le vamos a poner un ganchito. Entonces vamos a colocar aquí. ¿Dónde está el ganchito? Se perdió el ganchito. Ahí. Vamos a ponerlo acá. Con el lapicito. Vamos a marcar. Ahí, marquita. Ahí está. Vamos a hacer el huequito un poquito, huequito miren cómo se pegan los imanes un huequito y el aire Dari enseña ese stamp ink cómo es ya ahorita les enseño un momentito un momentito un momentito. Ahí está. por atrás y ya está. Para que se agarre bien. Esto va a venir acá. Ya, el ganchito agarra la puertita. El ganchito agarra la puertita. Ahorita les enseño mi estampo. Ya está. Ya. Y este es el que va a agarrar acá la puertita para que no se esté abriendo. Uf, ahí está. ¿Ven? ¿Eh? Ya, chiquito. Ya. Quería que le enseñe. Este es mi Stamp Ink de Distress de Tim Holes. Vienen cuatro colores diferentes: un plomito, uno camello, un marrón oscurito y el negro. ¿Ven? ¿Mm? un vintage Photo, un hickory smoke ahí están los colores ¿ven? y casi no lo uso por eso lo he sacado porque casi no lo uso y acuérdense que esto también se, eh, se seca ¿eh? cari dónde has comprado tu punzón y el rodillo en maíta ahí maíta se acuerdan ella tiene los, los punzones de varios colores. Ahora he visto que he sacado varios colores bien bonitos. Maíta, maíta, maíta. Bien, sigamos, sigamos, sigamos. Acuérdense que estas, estas de acá las estoy cortando. Así que vamos a cortarlas todas. Una esquina, la otra esquina. Y por supuesto que este también. Vamos a distresar. Sí, lindo. ¿No lo has visto, Ceci, tú que estás allá? No puede ser. Yo lo compré en uno de los... de los Hobby Lobby. De... Sí creo que en un Hobby Lobby lo compré cuando viajé. En ese bolsito van a poder poner las fotos de papá. Miren qué bonito le da este efecto de sombrita. No, pero voy a conseguir. Ah, la Ceci. Seguramente que sí va a conseguir ella. Ahí está, el bolsito. Y el otro imán. Hola, oh, Daphne. La Daphne saluda, luego se va, otra vez saluda. ¿Qué pasa, Daphne? Estás en de Daphne. Ahí está. Pero ese no es para estampar. No, dis del, eh, estos distres no son para estampar. No queda nítido. Eso es para distresar. Pero para estampar, no. La versión mejorada de pinholes los Orsign, sí puedes estampar y queda mucho mejor. Pero estos, no, para estamparnos. Para distresar, para hacer efectos, para fondos. Ya. Ajá, ya decía, porque ese sí te gusta te gustó el stamping, ajá, sí. Carinita, recién me entero que hoy es el día nacional del rosado. ¿Así? ¿Ah, Había día nacional del rosado. ¡Ay, qué lindo! ¿En serio? Día nacional del rosa, mira, pues, no tenía ni la menor idea. Gracias. Miren cómo vamos avanzando. Súper fácil. Súper, súper fácil. Creo que este lo voy a poner acá y este acá. Así va ahí. Vilmita, ¿cómo me conoces? Hola, mis cari. Saludos desde Tarapoto. Hola, saludos desde Tarapoto. Bienvenidas. Todas las que entran tienen que compartir mínimo cinco grupos. Mínimo. Todas las que entran. Ya mínimo cinco grupos y las van a ser panes destacadas de la página. Este va a venir acá. Yo los he mezclado con cardstock para que pueda forrar todo el álbum, ¿no? Con los colores que más o menos combinan. Lindos papeles. Muy bien. Compartido. Muy bien. Todas a compartir. Todas a compartir para que la miscaria vaya creciendo día a día. Les cuento que ya estoy eh, transmitiendo con mi perfil. Ya se acabó mi castigo. ¿Se acuerdan que me castigaron <ríe> por el evento Hot? Me castigaron y no podía transmitir con mi perfil. Tuve que crear otro perfil. Ya, ya pasó un mes. Eso ha sido creo que ayer o antes de ayer. Ya puedo transmitir eh, por mi propio perfil. Bravo, bravo, bravo, bravo. Por fin. Mi castigo duró un mes. Un mes me castigaron por malcriada. Por haber hecho cosas indebidas. Ahí está mi Sky. Nunca más. Les prometo que nunca más voy a hacer ninguna cochina. ¿Gol? ¿Quién está jugando? ¿Quién está jugando? 2 a 2 ¿Quién está jugando Perú? Ah, ya, de verdad, después de la goleada del, del 4-0, ya no. ya. Ah, qué bestial, que ya estás en tu parte. No, yo siempre estuve en mi página, pero tuve que crear otro perfil. Tuve que crear otro perfil. ¿Pueden creerlo? No puede ser. Es que no puede ser. Ah, ya, imán, ¿no? Mamá. No prometas lo que no vas a cumplir. <ríe> La María Melgar, ¿cómo me conoce? <ríe> La María Melgar, ¿cómo me conoce? Que dice, no prometas algo que no vas a cumplir, Karina. No prometas. Bueno, prometo estar más tranquila. Ya no hacer eventos tops Con stripper ni nada. <ríe> He prometido solemnemente nunca más pecar. Miren cómo voy avanzando. ¿eh? Perú empató a Ecuador. Ah, sí, sí. Ecuador y Perú. Y el de antes de ayer, ¿quién fue? Colombia, creo, ¿no? Ahí sí le ganamos, ¿no? Da vergüenza, de verdad. Cuatro pepas nos me metieron. ¿Cómo fue pues, No puede ser. Cuatro pepas. Nada de calato, sí, ya me castigaron, ya. Nada, nada, nada. Lo prometo, prometido. Todo van a ser álbumes y flores. <risa> ay, Dios mío. No, en serio, ya. Nunca más me va a aportar mal. Prometido. Ya, ay. ¿Qué tengo yo pues que ver esas cosas? No, no, no, no, no. Me desconté con los gritos de los hombres de la casa. <risa> Pobres, tienen ilusiones todavía. <risa> ya, a ver, han visto lo fácil que es poner, eh, ya este es el último, ¿no? Sí, este es el último. ¿Han, han visto lo fácil que es poner los imanes, ¿no? Han visto, ¿no? Súper fácil. Ay, le di la vuelta, era por el otro lado. Sí, este Maritza Maita Scrap. Maíta Scrap. Ya, y manta también. Eso digo yo. ¿No distreso. ¿No distresé? ¿Cuál no distresé? Este Está distresado Todos están distresados Ah, este, ¿no? El de acá no lo distresé Sí, sí, sí, sí, sí. Este sí está distresado Mira, Vamos a poner ahí Maita Deco se llama Sí Maita Deco Este sí está distresado, ¿ah? ¿eh? Sino que como es marroncito No, no se nota mucho está estresado. Ahí. Ya estamos terminando. Hoy día vino mi terapista. Porque sigo con los dolores musculares. No sabe Me ha hecho ver las estrellas bien rico los masajes de verdad, pero te duele, entonces cuando me dolía, eh, el chico me decía, ahí es donde más está contracturado, señora Karina, ahí es, ahí, aguante, aguante, aguante, me decía, aguante, aguante, aguante, tenía que aguantar pues, y me puso unas compresas, y me puso estos chupones que absorben el aire, me dijo que también tenía aire, todo tenía, todo tenía, entonces me dice, pero usted qué hace, por qué está estresada, digo, pero no, yo no me siento estresada, y me dice, no sé, parte, es un poco de estrés, ¿qué hace? Bueno, dicto clases, pero eso no me estresa, digamos. pero tiene horarios, sí, tengo horarios, Ah, eso le estresa, no, pero yo me programo, ¿no? ¿Y cuántos hijos tiene? Y así me iba preguntando porque es... Es nuevo el terapista, es de Venus, me encanta, es el Carlitos. Si algún día quieren un buen terapista, me avisan, porque realmente es un buen terapista este chico. Súper lindo. Ya, acá terminamos, acá terminamos. Ya no las voy a aburrir más, ya estamos la portada. Ya mientras les cuento, pues, ¿no? Y me hizo, me dice, ¿usted hace ejercicio? Sí, yo bailo zumba, porque yo bailo zumba todas las mañanas. Ah, ya, entonces eso está bien, sí. Pero... Eh, Baila y, y hace, o sea, se estira, y le digo, claro, el profesor nos hace estiramiento antes y después, porque antes y después de la zumba, del baile, nos estira. Entonces, sí hago estiramiento. Ya, este viene acá. Y así me iba preguntando: ¿Cuántos hijos tiene? ¿Cuántos años tiene? Ah, ya, eso también estrés. Ah, ya. <risa> Las florecillas intensas me tienen estresada. No, mentira. Yo estuve con terapia tres veces por semana por un mes y medio y no podía levantar el brazo. Sí, sí, de verdad. De verdad yo le he dicho que venga una vez a la semana a este chico porque de verdad. Carlitos cobra 60 soles y me parece baratazo. No es por nada, chicas, pero me parece súper barato para todo lo que hace el chico. ¿Ya? Me parece súper barato 60 soles y está más de una hora conmigo, este haciéndome mis masajes, no, muy muy bien, muy bien, muy bien, y es bien veridito, ¿eh? no crean que así nomás ustedes van a llamarlo y va a tener este va a tener hora li tiempo libre. No, ustedes tienen que acomodarse a su tiempo. Pero es muy buena gente el chico. Ese me lo recomendó la Venus. La Venus Luna. Carlitos me dejó relajada. Esta vez la si también lo conoce. Buenazo. Y en la noche me di el golpe en la cabeza y regresé al mismo. Sí, sí me acuerdo. Sí, buenazo el Carlitos. ¿eh? Bien lindo además. Bien bien buena gente. Oye, ¿por qué le puse acá? Miren lo que he hecho. El hueco está. El punto estaba aquí. Y miren en dónde le he hecho el hueco. Pero esto tiene solución, obviamente. Ay, por estar, por estar escuchando, pues. Por estar hablando, escuchando con ustedes. Esto tiene solución. ¿Saben cómo? Ponemos la tirita acá. ahí Se destresó. Vamos a destresar. Muy bueno el Carlitos, de verdad. Muy bueno. Y traen su mochilita de Sport Billy. Así les digo, esa es tu mochilita de Billy. Eh, trae todas sus cositas. Pone este. Te pasa por un. con un montón de cosas. Te pasa por el, por la espalda. Por, por donde tienes el dolor. Me encanta el carrito. Muy bueno. Sí, por sesión. Por día. ¿Qué? ¿Por día cobra 60 soles o por todo lo que te hace? No, por sesión, pues. Por sesión. Concéntrate tanto a hablar de Carlitos. Sí, pues, el Carlito, bien lindo el Carlito. Ya. Sí, pues, por... yo estoy hablando con ustedes, me río y de ahí me equivoco. Y ahora sí, no me van a equivocarme, ¿ah? ¿eh? Aquí es el puntito que tengo que hacer. Ahí. Ahí. Todo es culpa de la Vilma. <ríe> todo es por culpa de la Vilma. Ahí es el punto. ¿Ya? Hola, señorita Cari, ¿cómo está usted? Hola, Ceci, ¿qué dice la cumpleañera? Por por hora, claro, pues, por el día que va, por, por el día. ¿Qué cosa creen que les van a estar sobando ahí todo el día? Sí, porque estoy presente, dicen. Sí, porque estás presente. O sea, que me equivoca. Ya. Golosa. Son golosas, pues. Quieren todo el día. ¿Cómo van a creer que es todo el día, pues? Es por la sesión, pues, chicas. Por la sesión. Pero te deja como nueva. Yo ahorita estoy como nueva. Ya, chao. Quédate, Vilma, quédate. Eres bienvenida. Ya. Ahí está. Aquí se coge el ganchito. Y se cierra ahí. ¿Ya? A punto de, de un coma diabético de tanto postre. ¡Ay, qué rico! En realidad, un buen terapista a domicilio es el precio. Así ¿Ah, es. Sí, claro que sí. Pucha, pero me deja como nueva, ¿va? de verdad. Y yo más bien digo que bien barato. Yo siento que es barato lo que lo que cobra. Para todo lo que hace. Ya está. Ya Hemos terminado el ganchito ahí. Falta la última hoja y ya está. Hemos terminado todo el albujito por dentro. Y bueno, como que nos echamos nuestra conversa, ¿no? Nuestra conversa. Hacemos la, la carátula y ya. Aquí. Ya. El último. Sí, realmente es barato. A mí los masajes hace mil años atrás me cobraban 120 la hora. ¿Sí o no? Yo, yo toda la vida como es, ¿no? Toda la vida me hacía masajes reductores en la panza. ¿Ya? Y me cobraban 120. y Yo pagaba 120 como si nada. Y ahora le digo al Carlitos. Y ahora los masajes son. Son por contractura. Me muero. Ya estoy vieja. Le digo al Carlitos. Antes eran masajes este, para la panza. Me acuerdo, porque viví en Arequipa mucho tiempo, que unos cieguitos me hacían mis masajes, este, ¿cómo se llama? Reductores. Buenazos. Y de ahí me envolvían en una, con un me envolvían con, este, con una, una, una venda, ¿no? Así parecía momia. Todo lo que uno así. Creme brûlée, qué rico, creme brûlée. Ya está, chicas, ya está. Hemos terminado el albumcito. Miren qué bonito quedó, ahí está. Aquí atrás no le voy a poner. Aquí está bien, vamos a buscar, vamos a verlo. ¿Cómo se llama la tinta? Hola, Karina, qué bien que te sientas mejor. Hola, Janet. La tinta se llama Distress. Eh, este es una, un pack grande, normalmente vienen en, eh, más chiquitos. Muy bien. Sí, la conversa es buena. Los higuitos me sacan conejo a la espalda. De verdad, buenazo los higuitos en Arequipa. Pero eran masajes reductores. <risa> ya, ahí está nuestro albumcito. Algunos con ganchito, otros con imán. Y mancito, y mancito. Ya. Y otro con ganchito. Ya está. Hemos usado la colección de mi amiga, Silvi de Silvi Art. Miren qué bonito, ¿ya? Ahora vamos a hacer la carátula así, súper, súper, súper. Yo había pensado, ella me mandó, me mandó entre todo eh, la cajita esta, me mandó un shaker, ¿Ya? Ahí está, un shaker, ahí yo ya lo he estado viendo, un shaker de, de edad, de papá. Ahí está, miren, vienen tres piecitas de este material. Yo iba donde unos japoneses <risa> cobra 60 dólares, necesito de eso. <risa> Bien, entonces vamos a trabajar con este shaker, ¿ya? Vienen así, tres piecitas de este... Eh, de este cartoncito eh, aglomerado o algo así, no me acuerdo cómo se llama, ¿ya? Ella vende este material. ¿Y qué es lo que yo le he hecho? Y vienen eh, dos acetatitos, ¿no? Eh, ojo, que ahí los ven un poco eh, opacos, pero lo que pasa es que tienen eh, unos protectores. Cuando los saque van a ver que se van a ver muy bien. Entonces, yo lo que quiero hacer es embozarlo ¿Ya? Yo me compré estos embossing de, embossing power de Indies, estos famosos que le dicen chunkies, los chunkies, ¿ya? Y dije, de repente puedo embosar para que se vea así súper chévere la palabra dat, ¿ya? Pero voy a hacer la prueba con ustedes, en realidad, ¿ya? Y acá hay unas piecitas que voy a poner aquí a la hora que ya lo, lo haga. Vamos a trabajar esto. ¿Por qué le he echado o le he dado una tapita de base col? base col o gesso, lo que tengan, para tapar un poco los poros de la pieza y pueda coger estos polvos especiales que son unos polvos eh, que le dicen chunkies de link ¿ya? Si hubieran sido los polvos normales, los polvos de embossing normal, sí coge sin problema el material. Pero estos de aquí, y ahora los van a ver, son especiales, no, no me iba a coger. Ya, entonces le he dado una capita, así como el pincel, le he dado una capita de base col. Si ustedes tienen base col de adercol, o si no, eh, usan eh, el gesso o pintura acrílica, lo que sea, la cosa es que lo tapen, eh, tapen lo que vienen a hacer los poritos de este material. ¿Ya? Entonces vamos a hacer nuestras pruebas a ver qué tal los famosos polvos chanquis. Yo me compré un juego de 5. Se los voy a enseñar en este momento. ¿Ya? Miren, las que conocen los polvos de embossing saben que los polvos de embossing son lindos, pero miren estos polvos. Oh, Dios. Ahí les voy a enseñar. Miren estos polvos. Tienen polvos, tienen lentejuelitas, tienen varios brillitos. A ver, ahí para que lo vean. ¿No? Son diferentes a los polvos de embossing normal. Ya, por eso da un efecto bien chévere que ahorita les voy a enseñar. Ya, este es como tirando para dorado y negro. El de por acá. Ya vinieron por mí, voy saliendo. Ya nos vemos. Mi chau, chau, chau, Dabne. Miren este fucsia. Miren todo lo que tiene. Son diferentes a los polvos de embossing tradicionales. Y ahora vamos a hacer unas pruebas, ya, porque estoy, estoy que me muero por hacer pruebas por él con estos. Este de aquí, si no me equivoco, es, miren, miren estos que tienen como unos flex, ¿ven? Tiene negro, plomo, me parece tierra, ¿no? Vamos a probarlos todos, ¿qué les parece? Cosa que ahí dejo, debajo de cada pomito, dejo eh, cómo queda el detalle. Estos son con azul, este es el que quiero usar para el, el, la palabra esta edad. Miren, ya, son todos diferentes. Y este tira para plomos, miren. Súper lindos para plomitos, ¿ya? Antes de hacer la palabrita, voy a hacer mis pruebas, ¿ya? Voy a agarrar una cartulina. Ah, y para eso he traído también mi aspiradora, porque la aspiradora me va a sacar todos los polvitos que quedan por acá. Miren, ya lo saqué un poquito y... Voy a hacer una cosita, voy a, a perforar, ya, con ese perforador de una pulgada, cinco circulitos, así hacemos la prueba de los cinco, ya, cinco cir circulitos. Y vamos a hacer las pruebas. ¿Por qué? Porque yo quiero ponerle a cada uno debajo o encima también. Puedo poner eh, qué color bota. ¿Ya? Vamos a hacer las pruebas. En estos momentísimos. Voy a agarrar una hoja de jabón Estos de aquí los vende Aura de Scrapbook Dreams, por si acaso. ¿Ya? La que le gusta el efecto, que ahorita lo vamos a probar. Lo vende Aura de Scrapbook Dreams. No, no sé si ahorita tiene. Ahorita dice que está en Estados Unidos. ¿Qué necesitamos? El famoso Versamac. ¿Ya? Y vamos a hacer nuestras primeras pruebas. ¿Ya? ¿Qué hago? ¿Ya? Echamos el primero. Este de acá quiero probar primero. Este es el que quiero, eh, quiero ponerle la palabra al afán. Ya, lo voy a echar todo, así sin miedo, le voy a echar todo. Ahí lo están viendo, ¿no? Vamos a sacarlo. Miren, ha quedado un poquito falta. Entonces yo con el Versamark de plumón, lápiz, marco. Ay, yo pensé que faltaba un poquito, pero era un fleco. Bueno, igual, no importa. Y le vuelvo a echar. ¿Ya? Ahí. Y lo que sobra lo regreso. Voy a agarrar mi mat de vidrio. Y voy a empezar a secar. El Bersamac en cualquier lugar que vendan eh, cosas de scrap. En cualquier tienda de scrap venden el Bersamac, chicas. Bien, miren el detalle. Como tiene, no es un polvo de embossing normal, hay que tener cuidado a la hora de, eh, de calentar estos polvos. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Primero, utilizo esta pistola, que es una pistola que es, que tiene el aire, bota el aire mucho más suave, más. Más, eh, más controlado, ¿ya? Voy a agarrar con, el, eh, con este punzoncito y desde una distancia un poco lejana, unos 20 centímetros más o menos, le voy dando el calor. ¿Ya? De repente ustedes no lo ven. No me acerco porque si me acerco, los polvos se van a correr. Miren, un ratito. No voy a secar mi versama. Ya. Miren. Más o menos unos 20 centímetros. Estoy a unos 20 centímetros de, de mi prueba, ¿ya? En cualquier tienda de scrap. Ustedes lo van a encontrar. En cualquier tienda de scrap. Ya. ¿Por qué no me voy de frente? Porque si me voy de frente, ¿eh? se salen todos los polvos. Se corre todo el polvo. ¿Ya? Ahí me quedé. Voy a bajar un poquito para que vayan viendo cómo va cambiando, ¿ya? No sé si ven el flec por ahí. Está muy cerca, ¿no? Ahí. Primero utilizo este de acá, ¿ya? Cuando yo ya veo que está sequito, que ya se está pegando, cuando ya veo, me voy acercando un poquito más, ¿ya? Pero, conociendo a esta, esta pistola, miren que está bien matada, conociendo esta pistola, no me lo va a hacer muy rápido. Entonces, ahí agarro mi chinita. ¿Por qué le agarro la chinita? Porque tiene como una puntita así, que bota el calor más directamente. Cuando yo ya siento que ya está, entonces utilizo esta de acá. Fíjense, vamos a agarrar. Y ahí va a quemar. Ahí sí va a quemar un montón. No sé si ven cómo va cambiando el color. Acá le saqué un poquito. Acá le saqué un poquito del polvo. ya. Como está con mucho, mucho zoom, de repente no lo van a poder ver bien. Así que se lo subo. Ahí está. ¿Lo ven? Díganme si no es hermoso, hermoso, hermoso, hermoso, hermoso. El famoso Chunky. ¿Ahí lo ven? Ya, aquí le falta un poquito porque ahí lo agarraba. Así que voy a tratar de hacer todos para ver los colores y probar. Probar los colorcitos. Por eso uso las dos pistolas, por si acaso, ¿ya? Por eso uso las dos pistolitas. A ver. Necesito para poner debajo de los comitos, así que por eso estoy haciendo mis pruebas de los famosos polvos chanquis. Ya. Vamos a ver. Parece metal derretido. Así ah, es, parece metal derretido. Ahí está. Versamac primero. este es una almohadilla adhesiva. Tiene como pegamento. Entonces ya tenemos este, ¿no? Ya vamos a hacer este. Cada uno es diferente, ¿ah? ¿eh? Ahí está. Y les cuento que podemos volver a, a pasarle el versamac y volver a echar más. Y queda alucinante, alucinante. Ya voy a hacerlas todas. Uh -huh. Vamos a ver este fucsia. Parece metal derretido, sí. Quería hacer estas pruebas con ustedes porque dije si por ahí a alguien le gusta... Este se, es, me parece que son dos packs que vienen. Así voy a saber cómo, cómo pinta cada uno. Poniéndole debajo la. Ya está este, ya está este. Me voy con este. Miren este. No saben todo. A ver. Ahí. Y el último, que me parece que es dorado, es este. Y este bota como doradito. Sí, súper versátiles para trabajar. Me encantan. Me encantan. Voy a dejarlos acá en el vídeo, ¿ya? Vamos a ver si los puedo hacer uno por uno. Mm. Primero voy a utilizar este, que es como, como para que se peguen primero los, los polvos, ¿no? Vamos a ver si puedo hacerlo los cuatro puntos. Este es el resultado de, de este que ya secamos. No me debo acercar mucho. Este de acá que tiene unos flex, no sé si lo ven Voy a bajar un poquito Ahí se está corriendo un poquito Por eso es que tengo que tener cuidado a ver, Una lucecita vamos a poner acá pero que no tiene luz prendió una lucecita me encantan los flex que tienen pero si sí hay que tener un poquito de paciencia como les digo no son como los polvos tradicionales los polvos normales no son a estos hay que tenerles paciencia Chicas, hoy día en el Trapera de miércoles está Jenny, así que no se van a olvidar de acompañarnos. Jenny CT. Se va, se va, se va, se va, se va. No se vaya. Está Jenny CT, así que tienen que estar ahí con, con, conmigo y con Morita, Está. Una vez que yo ya sienta que ya se pegaron, que no van, a, no van a correrse, ahí recién cojo la otra pistola. Que esa es más potente. Ahí está, yo siento que ya está. Ahora sí me voy con la otra. Esta de aquí es chinita, por ejemplo, pero para mí es una maravilla también. Ahí miren cómo se quema rapidito. Ahí se está quemando. Miren cómo cambia de color. Los famosos polvos chanquis. A ver. Este tiene fucsia con... Miren qué bonito. Fucsia con negro y con dorado. Es como magia, chicas. Es como magia. A ver acá. Este todavía no se había pegado por completo, ¿ah? ¿eh? Y salieron los pletos. También pueden probar... Eh, por atrás de la cartulina Para que se seque por atrás super lindos quedan Estos son los famosos Chankis, Chankis Ahí está A ver, miren este Miren qué bonito es, súper lindo. Vamos a ver este, uy, el otro se escondió, se escapó. No Ahí se ve cómo se va quemando. Miren. La magia de los polvos de embosing que a mí me encanta. Pero a estos les dicen chances. No cualquier polvo de embosing hace eso, ¿no? Este efecto. Ahí está. Ay. Ahí está otro efecto que hermoso. Y me falta uno que se corrió por acá. Este se corrió. Ahí se va quemando. Este es el que tiene dorado. No sé si ustedes ven cómo va cambiando. Este es más transparente, ¿no? Este de aquí es más transparentón. Tirando a dorado. Como blanco con dorado, más o menos. Que... Ahí está. Ahí. Ahí está. ¿Ven? Ahí se los pongo los cinco. Ay, mis manos han quedado... Y aquí. este es el que voy a usar para la, para dar. Para pero miren qué bonito, pueden trabajar en piezas troqueladas pueden trabajar en, en, este, en este material de, de los shakers ¿no? miren, súper bonito, entonces esto lo voy a poner en la parte de aquí abajo, de cada uno de mis eh, de mis polvos, y yo ya sé cuál es el acabado que queda, ¿no? No los había probado hasta ahorita, pero los estoy probando con ustedes. Bien, ahora vamos a usar la palabra papá. Voy a limpiar acá. Recuerden que tienen que trabajar siempre sobre un material eh, de vidrio, porque si no, se les dobla su mat, se les hace feo su mat. ¿Dónde los venden esos polvos? En, eh, Ya les dije, en... Eh, eh, eh, eh. Scrapbook Dream de Aura, ¿ya? Se llama embossing Power de Lindis. super súper lindis, súper lindis. Ya, ahora sí, ahora sí, una vez que yo ya sé cómo trabajan, ahí sí. Recuerden que le he echado una capita de gesso o, o de base col, ¿ya? Siempre necesitamos echarle el Versamac. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por estar aquí y por compartir. Gracias por estar aquí y por compartir. Ahí está. Miren qué es lo que hacemos que esté bien, bien, bien embarradito del eh, Versamac. Bien embarradito. ¿Ya? Ahí está. Vamos a usar este que tiene celestito. Ya, entonces, sin miedo, le echamos el polvo. Sin miedo al éxito. Ya. A ver. Ahí está. Miren cómo quedó la palabra dar por acá. Miren, miren todo lo que tiene esto. ¿Lo ven? Esa es la magia que hace. Lo regresamos. Y ahora sí, empezamos a... Secar con la primera pistola, en mi caso, ¿no? Si tiene, ustedes tienen solo una pistola, no hay problema. Entonces, con una sola pistola, pero de bien lejito, ¿ya? Miren. Miren ahí cómo se quiere correr un poquito, ¿ven? Entonces, por eso lo estoy haciendo, miren, estoy por acá. Para esto hay que tener paciencia, eso sí. paciencia. Paciencia. La santa paciencia. Lo que estuve viendo yo en algunos videos es que, por ejemplo, si se te corre mucho, ¿no? Ya lo secas con el primero y luego vuelves a echar el bersamac y vuelves a echar los polvos. Y te queda un acabado bien chévere. Yo he estado haciendo una prueba antes de... Hola, hola, buenas tardes, ¿cómo están? Ahí yo he tratado de sacarle lo menos posible, ¿no? Por eso ustedes están viendo que corre un poquito. Ahí, ahí, ahí, ahí, ahí, ahí. Cada vez me acerco un poquito más porque veo que está pegando. y ahí recién estoy viendo que se va, va, está quemando, miren. Ahí, ahí, voy a ponerse por acá. Una vez que ya vi que ya está pegando, me voy a la otra. Esa es más power. La chinita más power. ay miren, miren, miren, si quiere salir. No importa, no importa, no importa. Ahí a un costadito se salió. Le voy a volver a poner el polvo, ¿ah? ¿eh? Por ser fácil. Para todo lo que se ha salido a unos costaditos. ¿Lo ven? Ahí se salió. Hay mucho. acá hay una tremenda Ajá. miren se ha salido un poquito como les digo lo que estoy haciendo es probando lo estoy alejando un poquito para que se trate de, de secar los chanquis chanquis Ahí ya lo estoy viendo que se están secando. ¿eh? Ahí ya lo estoy viendo. Recién está agarrando. Sí, yo creo que con esto, ¿qué no pueden hacer? No? Unos acabados lindos. Ahí estoy viendo cómo se va quemando. Me gusta el acabado. A ver, miren, está súper lindo, pero como veía yo, podemos volver a pasarle, yo estaba viendo los videos, pues, ¿no? Que Le podemos volver a pasar el polvito para que tenga una capa más, inclusive se le puede poner otro color y se van a ver todos los colores. Súper lindo trabaja esto. Voy a poner ahí donde se abrió y más por acá en todo. ¿Ya? Voy a poner esta misma. Está un poco lejos, ¿ya? estoy dando una segunda capita. Acuérdense que los polvos de boxing siempre trabajan el polvo, el bersamá y la pistola de calor, no es eh, no es pistola de, no es este secadora de cabello, ¿eh? es pistola de calor. Ahí miren cómo va cambiando, miren, miren qué bonito. Y miren qué lindo va a se va Le deja un acabado hermoso. No sé si lo van viendo a medida que voy pasando la, la pistola. Me encanta. Es como magia de verdad. Ya está. A ver. Miren ahí. ¿Lo ven o oh, no lo ven? Sí lo ven, ¿no? Ahí. Ahí. Ahí pueden ver todos los colores que tienen. Miren qué bonito. Ya, le tuve que dar dos porque se había salido por un lado. Dos pasaditas. Súper lindo, ya. Eso es lo que quería. Ese es el efecto que quería lograr con los famosos en Power del Lindis. Los voy a guardar y después les voy a poner su cuadradito, sus circulitos ahí debajo para saber qué color va con qué color. Ya, muy bien. Vamos a sacar esto. Vamos a pasar. Un, miren, así todo lo he protegido. Se ha levantado un poquito el mar. Déjame pasarle un ratito la, la maquinita. Vale. Momento, momento. Les cuento que después del temblor se cayeron varias cosas de acá de mi. Varias cosas de mi De mi trayecto. Y ya, ahora sí, vamos a trabajar el shake. Oye, yo había dicho que me iba a... iba a transmitir un ratito nomás y miren, es que esto demora, pues, demora, demora. Vamos a hacer el shake primero. Vamos a hacer el shake. Espérense, todavía hay acá un poco de polvo y necesitamos que todo esté limpiecito. Ya. Efecto piedra, sí. Un efecto súper lindo, ¿no? Ya. ¿Qué es lo que vamos a hacer primero? Vamos a pegar, vamos a sacar este. Vamos a sacarle, a ver. Su, a ver, está bien, pegadito acá está. ¿Eh? vamos sacando pero se voy a limpiarme la mano porque si no va a quedar todo opaco eso. un ratito me voy a limpiar la mano para que no quede opaco lindo pues lindy por eso se llama lindy el producto porque se ve lindy ya ahora sí vamos a pelarlo Ahí está este es el primero y por acá atrás también tiene otro. ¿ok? Sigue el partido. Estoy escuchando a mi esposo decir gol. ¿Tiene otro o no tiene otro? Sí, tiene. A ver, vamos a ver si lo llegamos a sacar con este mejor. Ahí está. Ahora sí. A ver. Ahora sí casi ni lo ven. Ahora sí lo ven. No. Ya. Este vamos a poner aquí atrás. En el primerito. Ya. Vamos a usar este, el B6000. Y vamos a echar aquí. ¿no? Y por aquí. Ya. Ahí. Ya. Ahí está. Muy bien. Ahora vamos a colocar este de aquí, el segundo, también una vez con el B6000 a ver que no se vaya ahí está estamos haciendo el shaker y este de aquí va a venir el, el otro el otro acetatito Vamos a sacarlo rapidito, tiene doble protector, uh -huh. y este se lo vamos a poner aquí, mira. Miren cómo se ha, este se ha pegado también un poquito del, del polvo. Y ahora sí, colocamos este. Realmente quedó precioso, sí. Que lo ve Vamos a dejar que se seque. Un poquito. Seca, termina ahí. Uh -huh. A ver, un trapito. Ay, ay, estoy media pegajosa con la mano. Ya vamos a dejar que se seque un poquito. Y acá le vamos a poner, pues, las lentejuelitas, ¿no? A ver, vamos a ponerle de estas un poquito. Están pegaditas. Uh -huh. Vamos a poner un poquito de estas, un poquito, un poquito de estas beige que me combinaban, estas son minis. Vamos a poner un poquito de estas marroncitas. Pero poquito, poquito, porque le voy a poner también otra, otra cosita. Ahí. Y de las amarillitas. Ya está. A ver. Ahí. Y aquí tenía unas mostacillas. Que también voy a poner un poquito. Un poquito de mostacillas celestitas. Y de este color. es suficiente uh -huh. ahora sí, vamos a verla por aquí y se va a pegar aquí. la palabra dad este pegamento tiene un olor fuertecito Vamos a taparlo mejor, que huele fuerte. Ahí está. Vamos a secar un poquito y lo vamos a colocar aquí. Ahí está. Ahí está nuestro shaker. Ya, vamos a dejar que se pegue bien. Para colocarlo en la carátula. Ya terminamos, ya terminamos. Ya estamos terminando. La carátula va a ser bien sencillita. Voy a ponerle aquí un pedacito de plateado en una tira. Y la voy a colocar aquí. El dart va a venir por acá. A ver, por aquí. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Ahí, o aquí en el medio, vamos a ponerlo. Ahí. Ahí queda en el medio, ¿no? Abajo. Creo que abajo. Está bello. Gracias. Este de aquí lo quiero poner así. Unos banderines. Ahí. Ahí. ¿Ya? Aquí lo que llama la atención es la palabra, ¿no? La palabrita. Muy bien. Vamos a pegar. Y ya nos vamos porque ya estoy más de una... ¡Ay! Yo voy a hacer dos horas. Y lo primero que me dijo el chico, no se siente mucho tiempo. Y acá estoy sentada. Y de acá me tocan las escraperas de miércoles. O sea... Y acá terminamos. ¿ya? O sea, la mezcarina no hace caso. Yo dije, una horita me voy a sentar. Pero es que demora. Este, estos chanquis. Ya, yeah, aquí voy a poner estos... Banderines. Me gustan cómo quedan los banderines. Acá había uno de, de sirvita Que estaba marcado. Tres banderines ahí. Y el DAT es el que quiero poner aquí. Ahí. Esto yo sí lo voy a usar. Lo voy a hacer con pistola. Con la pistolita. Ya. Mientras tanto, y para terminar, le quería poner también estos esquineros de aquí. Uno por aquí y el otro por aquí. Ahí. Antes de pegar esto, ¿ya? Vamos a poner un esquinero por un lado y el este esquinero por otro lado. Ahí. Quedan lindos los esquineros. Aquí va a ir mi palabra edad y además le voy a poner unos cuantos de estas rueditas. Se ven tan lindas. Hay uno por acá y otra por acá. Lo puedo poner, me parece, de repente se lo pongo por acá no, para que resalte. No le pongo encima. Ahí. y esto por acá ¿te gustó la colección? no, me gusta más encima se lo voy a poner encima, ya no se esperar que se caliente ahí está vamos a echarle 5 caliente Sí, la colección está linda. Ahí. Ya. Y sí, vamos a ponerlo encima porque me gusta más encima. Estas son unos, unas tuerquitas que tengo. Vamos a poner este por acá. esta por acá. Y creo que tengo este por acá. Y este acá. Ahí. Se ve linda la palabrita, ¿no? ya yo creo que ahí está bien uh -huh. listo ya está chicas ya no le voy a hacer nada más voy a dejar que se seque bien espero que les haya gustado ahí está el shaker de Dad con los Yankees tan bonitos que se ven un detallito ahí de de tuerquitas, unos banderines y bueno, ya después ya les voy a mostrar porque ya se me hizo tarde, pero ya les voy a mostrar el final cómo he ido decorando con, eh, con las piecitas que man, ha mandado este Silvita, ¿no? o sea, es tan fácil decorar ya con piezas que ya vienen armadas, miren ¿no? miren es muy fácil, ¿no? A ver, se las voy a poner por aquí ya. Ahí. ¡Hermoso! ¡Qué bueno que les gustó! ¡Qué bueno, chicas! Voy a ir poniendo cada una de las piecitas de, de Silvi para que vean que, qué bonito queda. Ahí. Me voy a acabar todas. Todas me voy a acabar. Todas las piecitas que mandó también Silvita. Solitas, miren, ya no tienen nada que hacer. ¿Mm? Una maravilla me parece. Yo creo que aquí con una con una piecita voy a ponerle ahí un, un, un adornito. Bien, chicas. Espero que les haya gustado. Uy, miren, yo no debería haber hecho eso. Esto se va a, a pegar. Esto se va a pegar siempre y cuando quede seco. Entonces, vamos a dejarlo que se seque. Ya se salieron los. Ahí. Yo estoy que le doy vuelta y no, esto tengo que da, dejarles un tiempo de secado. Ahí. Ya, muy bien, chicas, ahí está, se los dejo ahí, mañana le tomo una foto bonita, ya, las espero en escraperas de miércoles, hoy día entrevistamos a Jenny CT, así que por ahí las veo, ya, muchas gracias a todas las que me han acompañado, en un momento fuimos 70 y al final, poquito a poquito fueron bajando, estuve como 44 al final, así que está muy bien porque son chicas que son las que quieren aprender, ¿no es cierto? Muy bien, vamos a dejar esto de aquí va a secarse y una vez que ya esté seco, le tomo la foto. Quedó lindo, gracias, gracias, chicas, muchas gracias. Cuídense, nos vemos en la nochecita a las que nos siguen por escraperas de miércoles ¿ya? Bye, bye, adiósito.